Hola amigos, espero que se encuentren bien, en este video les voy a enseñar cómo maquillar sus cejas con productos baratos. El primer producto que les voy a mostrar es un estuche para sombras para cejas de la marca Clean Color igual que la brocha que es de la misma marca esta marca es una marca muy económica tanto la brocha como el estuche de sombras para cejas cuestan cada uno por separado menos de 100 pesos el secreto para hacer que este producto tenga buena pigmentación es humedeciendo un poco la brocha de cejas que vamos a usar ya que con productos baratos o económicos probablemente la pigmentación del producto en sí mismo no va a ser tan potente como un producto que es de mayor calidad El cepillito que viene en el estuche para cejas nos va a servir para peinarlas un poco Y voy a comenzar marcando el inicio de mi ceja Primero voy a pintar mi ceja de la mitad hacia afuera, esto es para que esta parte de la ceja tenga mayor intensidad y después voy a delinear la ceja. Una vez delineada la ceja vamos a rellenar solamente los espacios vacíos. Vamos a pintar la ceja con mucho cuidado para así no excedernos en el producto ni en la intensidad de la sombra Como pueden darse cuenta me estoy tomando mi tiempo en pintar la ceja, pero ya con la práctica lo vamos a hacer muchísimo más rápido. Y no se asusten por el resultado que ahorita ven en pantalla, porque vamos a limpiar la ceja después. Para limpiar nuestra ceja lo único que vamos a hacer es tomar una brocha planita de las que usualmente usamos para pintar el párpado móvil y solamente vamos a agregar una gota de maquillaje del maquillaje que estemos usando en ese momento principalmente requerimos poner maquillaje en el borde de la brocha y esto es así para poder limpiar mejor los bordes de la ceja justo como lo muestro en el video. Vamos a limpiar los bordes de la ceja con mucho cuidado y esto es para darle la forma que queremos a la ceja. Voy a sesgar esta parte en diagonal con el propósito de que nuestra ceja se vea más natural y más profesional Ya que si la dejo completamente recta se va a ver demasiado artificial Y voy a medir mi ceja para no excederme en el largo de la ceja Voy a intentar redondear esta parte tanto como me sea posible. Y para finalizar voy a cepillar mi ceja con el cepillito que ya viene en el estuche del empaque. Y esto es solamente para esparcir un poco más el producto y lo voy a hacer con mucho cuidado. Y voy a maquillar la otra ceja con un producto diferente. En este caso es un lápiz para ceja de la marca City Color. City Color es una marca económica y les aseguro que este lápiz para cejas cuesta menos de $100 pesos. Este tono de lápiz para cejas es excelente para las que tenemos el cabello castaño oscuro. Para las que tenemos el cabello negro no les recomiendo usar un lápiz para ceja negro. Ya que es demasiado y el look se ve demasiado cargado. Si tenemos el cabello negro vamos a usar un lápiz o un producto para cejas dos tonos más claro que nuestro color de cabello. Como pueden darse cuenta, primero delineé mi ceja, es decir, primero la dibujé y después voy a proceder a rellenarla. Con la brochita que viene en el lápiz, simplemente voy a cepillar un poco la ceja y esto es para esparcir solamente el producto. Voy a limpiar mi ceja exactamente como hice con la otra. Colocando solamente una gotita de maquillaje y colocándola solamente en el borde del pincel Y de esta manera voy a limpiar el exceso de color que hay en mi ceja Es importante sesgar la ceja de manera diagonal al inicio, ya que de esta manera le damos un aspecto más natural. Y este es el look final. Este es el tono que utilizo diariamente para hacer mi ceja. Besos. Bye.